Eh, que no veo! Me... ¡Parta! ¡No, aparta tú! ¡Que no veo! ¡Yo tampoco! ¡Que no! Por eso, ya te he dicho que te teníamos que verte ahí donde ves. Lo hacen bien estos actores? Sí, muy bien. ¿Pero no crees que se pasan un poco? Yo creo que lo hacen sin ofender, ¿sabes? Lo hacen para reírnos y todo sí, eso. Sí, porque la... ellos... Hacen ver que somos los peores médicos del mundo, pero eso no es verdad, somos los mejores, ¿sí o no? Sí, somos los mejores. Choca. ¿Qué? ¿Nos vamos a la huelga? Bueno, está bien. Me lo guardo aquí para no sé que venga algún ladrón de otro capítulo. Ah, cierra la presión de la luz. Vale. Eh, yo me tengo que ir con la chaqueta. Ah, con la bata no. ¿Sí? Bueno, a lo mejor sí, no sé. Ah, Esto es verdad. La es vaga, si no, no serán que soy médico. Pero has dicho de britad, ya ya, tenés, ya fallan los traductores, a lo mejor es que ya están, <coughs> ya están acabando la huelga, por eso ya hablan en catalán. ¿Eh? ¿Eh? Eso? Bueno, pues pues ese yo. Bueno, nos vamos a la huelga. Va, vamos, marchemos. Dios, Eh, ¿Qué te parece hoy tener dos simultaneos con catalán y español? Bueno ya casi acabo. te te voy a escribir el copyright, dos minutos y ya hasta... está. Cargando. Oh que va a pagar una vaca de subtítulos, y, y de la 2 y la créditos. Vale, no me sale a nadie, vale. Porque yo no puedo trabajar con esta máquina, la mierda máquina de fibra. ¿Cómo vas es que poner subtítulos? Bueno, mamá, vamos a ver que no voy a acabar de poner copyright, pero bueno, eh, así sí queda, ya vaga. Copyright, 200. Salas, cuídate al puto, mamá, And toot